Sergio Denis está en estado crítico moderado. El cantante de 70 años lleva una semana internado en Tucumán luego de caerse de un escenario. Se encuentra bajo sedación y asistencia respiratoria mecánica, detalló Olga Fernández, directora del Hospital Ángel Padilla. Sergio Denis continúa transitando la recuperación que le permitió pasar de estado crítico grave a estado crítico moderado. De acuerdo al parte médico entregado este lunes al mediodía por Olga Fernández, directora del Hospital Ángel Padilla de la capital tucumana, donde se encuentra internado desde hace una semana. Mantiene estabilidad en sus parámetros, con sostén hemodinámico farmacológico a dosis mínima. Se encuentra bajo sedación y asistencia respiratoria mecánica progresando en la alimentación enteral y con buen ritmo diurético, agregó. La médica explicó que al cantante de 70 años no se le retiraron los sedantes en su totalidad sino que se hacen periodos de baja sedación y luego se lo vuelve a sedar para continuar con el tratamiento. El lunes pasado Sergio fue internado luego de caerse desde el escenario a un foso de orquesta de casi 3 metros en medio de un show en San Miguel de Tucumán. El miércoles se realizó un allanamiento en el complejo teatral por pedido de la Fiscalía de la Justicia Provincial y la sala fue clausurada durante 24 horas, mientras su familia espera que el artista se recupere. Fanáticos realizaron misa por Sergio Denis.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 Internat en grave estado desde el lunes traer caer en la fosa del Teatro Mercedes Sosa mientras brindaba un show. Una señora me llamó y me dijo, en los cumpleaños se festeja el año por venir.